que Max no es un perro criado en casa, sino que es un perro que se cogió de la calle, que fue abandonado. Y, bueno, y mírenlo. <muchas> <muchas> Vuelve Max! <muchas> y por aquí viene <muchas> También lleva peso, ¿eh? lleva dos personas. Chunga, Monse, muy bien. Buen trabajo, chicos. <tose> en el siguiente ejercicio también utilizaremos la barca. <tose> Simularemos en la franja de una barca. Muy bien, ya salimos con la barca. Y en este ejercicio participarán Argos, que todavía no lo hemos visto en la exhibición, Keira y Ebro, de la Uh. Uh. Uh. Mira, ¡Uy! Es que voy a hacer algunas cosas. Déjame sacar la cabeza. Un momento. ¿Meter el pulmar en Sí, si no... Pues como les contaba, eh, en este ejercicio simularemos pues un, una naufragio de una barca. Tendremos dos víctimas en el agua, que se están tirando ahora. ¡Oh! Decirte, ¿Tiene Ebro y Keira, eh, junto a los socorristas, irán a buscar a las personas que han caído al agua. Y Argos eh, se traerá la barca a remolque. Y sí bien, primero negro Ahora que como podéis ver hacen ejercicios nada no se cansa y bueno y el binomio es súper importante entre el guía y el perro como pueden ver el perro seguirá el guía donde haga falta pueden trabajar con olas con lo que sea que no que el perro si el guía va el perro irá también en este caso, igual que en el ejercicio anterior, el perro tira de, los, de, los, de las dos personas hacia la orilla. En este caso son simulacros, son distancias cortas, lo que decíamos antes. Eh, ahora mismo el socorrista podría nadar hacia la orilla ayudando al perro, pero en un caso real podría estar mucho más lejos, el socorrista llegara agotado y el perro le sacaría a los dos, al socorrista y a la víctima. Ahora sale Argos, que da en busca de la barca. En este caso es una barca no muy grande, lleva personas encima, pero bueno, igualmente podría sacar una, una barca más grande con más gente. Pueden arrastrar hasta 1.500 kilos. Y por eso también a veces veis que antes se escapa algún perro porque bueno, tienen una fuerza bastante fuerte. ir y Ebro ya están llegando a la orilla. Muy bien, chicos. cogido la barca. Muy bien, mi nena. Muy bien, mi chica. Y Argos, como podéis ver, va despacito. Va poco a poco. Pero bueno, la barca pesa. Y ahí estamos. Muy bien, Argos. Venga. Es que, es muy Venga, muy que Realmente realiza un gran esfuerzo, eh, solo lleva el café. No va cogido al cuerpo con nada más. Muy bien, ya llegamos. no quieres piedras, no que se quitar al perro al... Muy bien Ardos, venga. Aparte nadando, bueno, pues que ven esa ropa, claro, cuando es que llegar a la orilla, pues ya hay que ayudarlos para poder salir una no, vez que toca tierra. Muy bien chicos. cargos ya está! ¡Que <risa> ya hemos llegado! ¡Muy bien, chicos! Y ahora, por último, haremos un ejercicio con Arru, el pequeñín del grupo. Arru también participa en otro grupo, él es rastreador. Y bueno, y estamos intentando que sea capaz. Eh, bueno, él normalmente trabaja en tierra, eh, con rastreo de personas, de víctimas, incluso de drogas. Y estamos eh, trabajando con él para que él también lo pueda hacer en agua. Bueno, yo también, eh, el cordero que le doy a algunos días <risa> Hombre, sí, estás? Sí. <risa> Javier, yo no lo sabes. Bueno, tenemos tú tú ahora a la en el agua. Que te los dejo. Arroz está guardado para que no vea por dónde ha ido ni, ni dónde está. <risa> Y ahora, junto a su guía, intentará buscarlo por tierra y encontrarlo dentro del agua. ¡Qué esperas Ya se le